Hola, hola, buenas a todos, aquí estamos recolectando Un más en la Taberna Y hoy nos vamos a arrancar la campaña con los Reinos Ogros De aquella votación que salió en Twitter al principio del juego Decidimos que vamos a hacer primero, Katai o Reinos Ogros Que eran más o menos las dos facciones que estábamos aquí barajando en la taberna Y nada, la comunidad, la gente votó que tenían que ser Reinos Ogros Así que vamos a por ellos eh, Vale, una campaña uh, Ojo cinemática para arrancar campaña ni tan mal a ver qué nos cuenta. This world has been by a tide of arcane Esta es la energía que vimos en el pueblo. Un gran remolino. ¿tú? Vale. The Tome of Fate drew uh. me uh. north to find out why. Vale, todo el destino norte. Me, me ha guiado una distante, distante fortaleza sangrienta. sangrienta. libró se Bram extinción en un lugar, pero aunque ocurrió largo tiempo atrás, los espíritus seguían aquí. Vale. El camino acaba en las sombras de un portal quebrado. Era aquí donde el tomo se comunicaba con los muertos. Hablan de Urson, el dios oso de Kislev, perdido en las tinieblas. Un noble príncipe se aventuró salvarlo, sin embargo, se desvió del camino y el caos lo corrompió. El salvador se convirtió en el verdugo. Danos lo disparó y el con una fe olvidada y el sabesorio Y el Dios la ola que quebró del mundo. El mundo. ¿Dónde ya se us, us una hora? ¿Acaso aquí, en se encuentra aquí, en el norte? O sea, más allá del gran remolino, en el reino del caos y la fuerza de almas. ¿Es aquí vivo? He vivido un mundo aprisionado en las sombras. ¿Qué son estos? Los de un demonio, un reino sea, de los I knew who shackled the bear. Sabía quién había encadenado al oso. Belacor. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ganas de saber quién es este señor. Y a ver qué nos cuentan. Only Solo un ninja haría desafiar a Belacor. Y aún así, no hay mejor regalo que There el poder no de un dios moribundo. moribundo una sola gota de la sangre de Ursum sería capaz de deshacer mi maldicio, acabando así con la servidumbre el, el maldito libro. Sería libre para sacar partido de sus secretos. Pero Ursum sería preso en la forja, la forja de almas, en los adentros del de reino del caos. Y no puedo entrar en, este en ese lugar horrendo. A ese lugar. El gran remolino ha sellado todas las, marrish las marrish formas de entrar. De aunque que que tiene que haber alguna manera. Y el tomo revela un hechizo para invocar un portal. Un portal capaz de ignorar el gran reino y crear una puerta hacia el caos. Uh -huh. Un conocimiento con el que puedo negociar por pues, si necesito un aliado. Alguien a quien le pueda tentar el poder del dios o sea. Alguien capaz de aguantar los horrores. Lol, claro y este es el inicio literalmente de cualquier de cualquier campaña o sea <coughs> elijas la que elijas seguramente te va a venir el señor este a ofrecerte un maravilloso poder y uff vale vale como hemos dicho vamos a ir con los reinos oros y dice así la descripción, los ogros son una raza de humanoides grandes, resistentes, viciosos y siempre hambrientos. Las tribus de ogros son seminómadas y se pueden encontrar destrozándolo todo a su paso por el mundo conocido. Sin embargo, por muy lejos que estén, todos los ogros consideran que los dispersos reinos tribales que dominan las laderas y las cuencas de los ríos de la montaña de los lamentos son su legítima y merecida patria. Luchan como matones, bandidos y mercenarios, metiéndose con los fuertes y los débiles por igual, y se enfrentan a fuertes enemigos y poderosos reinos a miles de legos de distancia. Su motivación es la atractiva promesa de oro, botines, y lo que es más importante, carne, pues su destrucción y sus saqueos sin fin solo sirven para apaciguar sus glotones apetitos a su dios voraz, las grandes fauces. Dios. ¿Vale? Podemos montar campamentos para construir edificios y ejecutar unidades. La carne es el sustento de todos los ejércitos. Obténla librando batallas y situándote cerca de los campamentos. Los contratos. Las facciones te ofrecerán contratos. Cúmplelos para mejorar tu reputación. Vale. O sea, es, en el principio, estas van a ser los tres pilares que van a guiar nuestra campaña con los reinos Ogros. Así que vamos a por ello. Vale, y estas son las dos facciones disponibles. O las dos tribus disponibles dentro de los reinos ogros, que son diente. Diente de oro y eh, el, el carnicero, que es el discípulo de los fauces, pero como ya dijimos en su momento, vamos a ir por los dientes de oro. Vale, el déspota soberano Grasientus, diente de oro, es el déspota oro más gordo y poderoso de todos los reinos ogros. Es un maestro de los sobornos y siempre ha utilizado su considerable riqueza para inspirar codicia y confusión entre sus enemigos. Aún así, el tremendo óxito de Grasientus no ha disminuido su avaricia ni su devorador deseo de conquistar todo lo que ve. Me parece correcto. Relaciones diplomáticas con los ogros. Ingresos por el comercio. Masa de la unidad. Más 2,5. Ah, más 25%. No sé exactamente qué será esto de la masa de la unidad. Pero bueno, lo veremos. Vale. Efectos del señor. Ingresos por unidades altos. 50%. Menos 50% de las tri, de los tripas duras. El mantenimiento. Y saquear y tomar asentamientos un 50%. Vale, vamos a cambiar la dificultad. Vamos a ponerlo en difícil... Las fuerzas enemigas son más inteligentes, fuertes y cuentan con un mayor liderazgo. Esta será... Hemos venido en progresivo, ¿no? Total World Warhammer 1 con los enanos la hicimos en fácil. Luego, los elfos con, con Inri en Total World Warhammer 2 la hicimos en normal. Y aquí vamos a tratar de hacerla en difícil. Así que, vamos a por ello. Vamos a armarnos de paciencia. Navegador de unidades y hechizos. Ah, bueno, esto es lo que... Sí, esto es el roster entero de los, de los ogros. Vale, nada. No. Lo iremos descubriendo conforme vamos avanzando por la, por la campaña, así que vamos a por ello. Uh, los reinos urnos se extienden a través de las montañas de los lamentos. Se han hecho con los picos de los ya extintos titanes de los cielos. Este reino montañoso es un lugar lleno de rocas, huesos y grandes bestias que comer o domar. Tal vez reinos sea un nombre poco apropiado, pues no tienen rey, sino un déspota soberano que gobierna con mano de hierro y exige tributo al resto de tribus en forma de carne y oro. Es gracientus diente de oro. Esos somos nosotros. ¿eh? Viajo lejos, puesto que las montañas de los se encuentran más allá de las tierras oscuras, al este. Eso me da tiempo de pensar en la mejor manera de abordarlos. Y convencer al despota soberano de que invada los reinos del caos. La baliza es la clave, puesto que no hay nadie más codicioso que los asientos. Vale, obvio, ¿no? Nos va a venir este hombre a ofrecernos eh, promesas de poder, oro, carne. Y nos va a tratar de. de engatusar para que vayamos a los reinos del caos. Me hace mucha gracia y no entiendo muy bien el, el contexto que tienen los mini goblins estos. Dentro de los ejércitos ogros tendrán alguna razón de ser, ¿no? En plan, los minions que van con el malo más malo que hayan conocido y, pues, como han conocido a en tus diente de oro, pues, van con él y ya va. Pero me flipa, me flipa. Es una buena forma porque al fin y al cabo del, del prólogo te conectan con, con el tráiler que hemos visto ahora antes de, de arrancar la campaña. Te conectan con el resto de, de campañas y literalmente tienes un, un, un punto común de, de unión en la narrativa y ya a partir de qué campaña elijas pues te, te diverge una, de una forma u otra la, la historia. Pero, pero está guay, está guay. O sea, me parece que está muy bien planteado. Además, le da protagonismo literalmente a tu facción. Porque este señor... Va a la facción que tú eliges. Porque no va a ir a otra facción. Entonces... No es lo mismo que pasaba en el... En, por ejemplo, en el Total War Warhammer 2. Cada facción como que tenía su... Su lore o su, su propia narrativa dentro del del modo campaña, entonces no sé muy bien cómo... ¿Cómo compararlo? A ver. Sí, no sé, es un enfoque diferente. Pero bueno. Veamos a ver qué, qué nos trae esta, esta campaña. Ya digo, la idea es poder jugarlas y poder traerlas todas directamente aquí a la taberna. Para tenerlas colgadas y que las disfrutemos todos. Tarda la vida en cargar, ¿eh? A pesar de que se supone que han metido parches de, de rendimiento y demás Es una locura lo que tarda Pero una locura No sé, veremos Por lo poco que he podido ver, cambiando de tema Drásticamente Uh, ya va, ¿vale? ¿Vale? Listo Continuamos la carne de los ogres... ¡Feast to honor the over tyrant. Their appetite ¡Se acabó el tiempo de hechizer! ¡Es la ayuda de Foggy! ¡Es la de ¡Es de un de de ¿Qué más poder necesitamos? Pon el caldero al olvido. El dios es un oso, podéis deporarlo. ¿Con qué un oso? Suena sabroso. LOL. Un nuevo tipo de carne, carne de dios. Suficiente para ti, tus, tus guerreros y tu, y dios, tu dios, las dios, las grandes fauces. La gran ya puedo leerlo. Ya puedo leerlo. Costillar de dios diosas a los dios, cristianos que no te ningún nada. Tú no eres un come-carne que sacas de todo de esto. Mi libro a su muerte. Me dio a rebele un camino hacia su lecho de muerte. Demostrar el camino a cambio de una gota de sangre divina de Ursun. Una gota. Pero lo demás es para los ogros. Ese es el trato. Arrra, o sea, vamos a ir a través de los reinos del caos a recoger a Ursun para comernos los ogros oh, comerán se comerán su plan. beso en carne divina y ofrecerán las obras a las grandes fauces. Vale, <ríe> ok, <ríe> que, que joder, que te digo el arranque. ¿eh? Me está entrando hambre humano, así que más Resto vale que oscupas algún consejo o usaré tus besos como palillos. Enseguida, supremo acaparador, el rugido del oso inquieta a las tribus. Otros déspotas observan con envidia aquí. tu poderosa panza. La tribu de los garrotes cruzados los planea usurpar tu corona. Recuérdales quién es el déspota soberano. Destruyelos si subyuga a cualquier otra tribu que ose retener su tributo. El Boca en Llamas es un lugar sagrado. Utilizar la fuerza o el soborno para hacerte con él es un acto poderoso y te servirá de base para expandirte hacia el oeste. Vale. Más al sur se encuentra la fortaleza uh, enana de Kazzor. Penetra en ella y suma sus riquezas a las tuyas, pues las necesitaremos si deseas contratar a los mejores ogros para invadir los reinos del caos. ¿Vale? Estarás ocupado, poderoso señor de mercaderes, pero la recompensa por tus esfuerzos es la carne ¿También? divina de Ursun. Que comience el festín, las grandes fauces están hambrientas. Vale. Tenemos un buen con texto para empezar a disfrutar vale me que el juego tienen oro, carne los ejércitos ogros obtienen carne de las batallas los asentamientos locales y los campamentos así que luego usan que luego usan para el mantenimiento de las unidades la carne sobrante se puede enviar a las grandes fauces para obtener bonificaciones eh, no, no, no, no tengo visible la carne campamentos ogros los ejércitos ogros pueden crear vale sus campamentos sobrenombre algunos señores y héroes ogros pueden labrarse un nombre realizando determinadas hazañas. Una vez obtenido, el sobrenombre confiere bonificaciones al ogro que lo utiliza. Vale, contrato. De vez en cuando, las facciones de los ogros pueden recibir ofertas de otras facciones para atacar a determinados objetivos. Los traidores ¿Vale? y los oportunistas quieren arrebatarte la corona y reclamar para sí el cargo de déspota soberano no, no vale dichos aspirantes. Vale. Vale, ¿qué tenemos en el ejército por ahora? Vale, ¿esto qué son? Oh, a a aparto. Vale, este es Grasientos Dientes de Oro, Infantería con Granacha, Poder Perforante, Experto Cuerpo a Cuerpo, Arremetida. Vale. Luego tenemos los Noblars, que esto es literalmente. Sí, son bichillos de relleno. Tramperos Noblar. Uh, Unidad Híbrida, acechar. Trampas Noblar. ¿Qué es lo de las trampas Noblar? Esta unidad pondrá trampas de forma automática a los enemigos cercanos, lo que dificultará su movimiento y sus cargas. Vale, me gusta. Buah, empezamos con un cuerno pétreo. Esto es una locura. Vale, tripas duras, que esta va a ser nuestra, digamos, nuestra unidad clave dentro del ejército. Ogros toro y ogros toro. Infantería monstruosa. Vale. Vale, ok. O sea, no tenemos mal ejército. Está bien para arrancar. Vale, piña de campamento. Basta con que un par de oros se pongan a charlar para que enseguida se le acerquen más y se formen una peña. Excedente de población 1 a los campamentos recién desplegados, límite de campamentos más 1, habilidad de ejércitos, descuartizar. Oh, vale. Uy. Vale, está en ello. Vale, y aquí podemos tirar o por los... Bueno, no, diría que son noblas, pero no. Ataque cuerpo a cuerpo... Relaciones con los demás ogros, reemplazo de bajas, crecimiento... Vale. ¿Aquí qué podemos hacer, nosotros, en el gran pabellón? Pff, obvio, lo primero es subirnos de nivel, ¿no? Vale, cuerva de grandes fauces... Vale, pero no creo que sean... No, no tiene pinta que sean campamentos que nosotros podamos literalmente construir de la nada, ¿o sí? No lo sé, lo veremos. Vale, y aquí tenemos la carne... Todos los ejércitos, no sé si se ve, sí se puede ofrecer un excedente a las grandes fauces. Ahí entiendes, es la carne que tenemos y ya va. Vale, ok, pues nada. Vamos a entrar en batalla. Maravilloso. Estudia bien tus opciones. El enemigo está cerca, así que habrá sangre. Así que habrá sangre. Vale, pues nada, vamos a disfrutar. Son solo dos unidades. Uh, Banquete previo a la batalla. Masa de la unidad. ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace la masa de la unidad? O sea, literalmente tengo curiosidad por ver que... No lo podemos ver. No, no voy a gastar carne en esta batalla. Vale, libramos batalla. Vamos a disfrutar o vamos a, a, a observar. A ver qué pueden hacer nuestros ejércitos ogros. Uf, qué mapa más feo. Vale, nada, nos ubicaremos aquí en el, en el bosque. Incluso ni eso. Aquí desplegados en esta anchura. Vale, nosotros aquí en la zona de arriba Vale ¿Por qué te salen notificaciones de reyes funerarios? Si se supone que no están en juego O sea, no hay ninguna facción DLC <ríe> o, o, o una nota estas de consejo que se les ha colado Pero vamos, no tiene sentido alguno que tengas Notificaciones de los reinos. O sea, de los reyes funerarios. Aquí, si no son ni jugables en campaña ni en online. Y es como, vale. Ok, sorpresas, supongo. Ya veremos qué depara qué el futuro de esta entrega, pero bueno. Ya hay bastantes rumores de que primeros DLCs van a ser los. Enanos del caos. La grandeza en combate solo se alcanza mediante una rigurosa instrucción. Hasta los generales más diestros deben practicar para mantener sus aptitudes en forma. Vale. ¿Qué habilidad tenemos. Todo el mundo tiene un precio, liderazgo cuerpo a cuerpo de los enemigos. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a meter nuevas por aquí, de rellenito. Haciendo espacio. Vale, luego vamos a meter estos escaramuzadores por aquí. Me gusta. Vale, el toro aquí. Los tripas duras aquí acompañando a nuestro señor. Vale, esas dos unidades de tripas duras y luego vamos a meter a los... ¿Estos son caballería? No, pensé que eran caballería. Vale Vale, sí, de hecho vamos a meter aquí Vale, perfecto Arrancamos. Vale, podemos avanzar poquito a poquito Estira tus formaciones Vale Vale. Venga. Nada, y ahora... Infantería con lanza. Venga, vamos a tumbar ya al despota. Vamos a entrar aquí. Liderazgo cuerpo a cuerpo. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale. Venga una buena carga. Lo no necesitamos. por el rambo, comandante. Hazlo retroceder. Ah, nos los hemos comido. Uf, vamos super lenta. señor. Sus tropas empiezan a huir. No cabemos con esos cobardes Nada, si no tienen nada que hacer. Nah, nada, nada, no pasa por encima. Estaba hecho para pasar por encima, ¿no? Pero bueno. Ah, no. Venga, vamos a huir con el... ¿Cómo es esto? El cuerno pétreo. Venga, eso es. Uy un poquito! Venga, ahora que hemos ganado ya rango, le damos calor y ya está. Maravilloso. Eh. Es. Nah, no, lo matamos. Ojo, ojo, ojo, ojo. ojo. Venga, un buen matajón. LOL, los noblars escaramuzadores lanzan cuchillos. Tú. No podemos pillarlo. Y estos no nos pueden reventar. Venga, vamos. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, El cuerno, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, ahí. uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Perfecto Vale, un señor derrotado Finalizamos batalla No ha sido una simple victoria Hay sinos que se han reescrito Destinos que se han desvanecido Y lo inmutable ha cambiado Y todo gracias a ti así nah, que Vamos a dominar estas montañas Con mano de hierro Nada, bien O sea, la idea era Tener pocas bajas O al menos perder poca salud Que es lo importante Cero pérdidas Nada Y recogemos un montón de carne Que eso siempre está bien Ah, Bueno, a ver si nos dan mucha carne pero bueno, ya ya sentamos un precedente Para destrozar A los garrotes cruzados Hay que pasar por encima lo más rápido posible Hombre, también vamos a tener que pasar por encima de los enanos Y esto sabéis que siendo la taberna Duele Duele Pero bueno Es, es, es un mal menor Dentro de esta campaña de reinos ogros Vale eh, Venga, hijo Diente doro. es que es Diente Doro, el nombre maravilloso. Eh, tengo curiosidad por saber qué es la masa de la unidad, literalmente, no sé qué quiere decir. No sé si aplica algún bono o algo por el estilo, tiene más salud, más vida, más... Pero te lo indicaría, rollo, oye, la masa de la unidad te hace ganar vida. Pero no, es que lo único que me explico, ojo, la victoria es ¿Vale? duña, victoria, señor. Pero, Pero qué destino aguarda a los prisioneros de guerra. Retenerlos podría beneficiarnos, aunque a veces la clemencia o la brutalidad pueden ser más convenientes. Vale, pues nos lo vamos a comer. Hoy pues va a haber carne en el menú, muchachos. Vale, eres reclutado cazador. Maravilloso. Crasientus diente d'oro Vale, subimos al nivel 2 El sobrenombre extremadamente obeso Vale, este es el cazador, perfecto Envía a tu héroe a unirse a tu ejército Vale Nada, lo vamos a meter directamente Porque nos lo pide la propia misión Lo vamos a venir... Parece que ha ah, sido vale. el primero de muchos desafíos contra tu título y tus riquezas vale. Se necesitan nuevos reclutas frutas. Vale, pues vamos a ir añadiendo Vamos a ir Ofrendando a los grandes fauces Vale Ogros toro o noblars Vale, pues vamos a meter ogros toro Sí, aunque sean más caros me van a dar bastante más poder. Vale, vamos a añadir a este señor. Incrementa la movilidad. Uh, vale. Sí, pero creo que es algo positivo. Que nos podamos mover más por el mapa de campaña. Al fin y al cabo, nunca viene mal. Vale, vamos a subir. Como hemos subido de nivel, a ver qué podemos hacer. Robatribus. Relaciones diplomáticas más 30 que los reinos ogros. Cuerpo a cuerpo luchar contra reinos ogros. Fuerza del arma más 20 al luchar contra reinos ogros. Vale, pues teniendo en cuenta cómo va a arrancar la campaña o cómo está arrancando la campaña, creo que vamos a meter esto. Vale, roba tribus vamos a ponérnoslo. Vale, y tenemos sobrenombres. Extremadamente obeso, de fuerza cuerpo a cuerpo y masa de la unidad. Eh, no tiene el atributo literalmente de masa de la unidad. El nivel de liderazgo es superior a la rota. Uh. Eh. Luego creo que me los puedo cambiar. Vale, vamos a poner este, el de extremadamente obeso, que es defensa y, y masa de la unidad. Uh, hasta dentro de 10 turnos no me lo puedo cambiar. Vale, eh, en serio, en detalles no aparece nada definiendo lo de la masa de la unidad. Habilidades: no. Vale, aquí, bueno, aquí aparecen desglosadas causan miedo, rompe muros, arremitida no, no tenemos nada de lo de la masa de la unidad Uh, resistencia a los proyectiles No, tampoco, pues nada Lo averiguaremos uh, vale Vale, vale, bueno, aquí esto son batallas de aventura Vale, perfecto, bueno Ok, listo. Volvemos a la campaña. Vale, creo que nuestro siguiente objetivo va a ser acercarnos aquí a la cima. Sí, vale. Pues vamos a movilizarnos, podemos. No, no, ya no podemos hacer nada más. Nuestros objetivos están aquí carne fresca, reclutados unidades. Vale. Vale, pues nada. Vamos a pasar de turnos y avanzamos. Punto. Vale, yo creo que con esto a ver si nos podemos acercar aquí a Cima Siniestra y al menos asediarlo y con eso cerraremos dios 106 facciones. Es muchísimo, ¿eh? Más mil de tesoro... Vale. Siniestra está llena de traidores avariciosos. Hazles una visita. Recuerdales quién es el déspota soberano. Vamos a ir a por ellos, el soberano. pero vamos a la de ¿Vale? ¿Vale? ¿No me vas a contar nada más? No, me parece correcto. No, vamos a necesitar dos turnos. Qué mala suerte. Vale, pues nada, vamos a pasar de turno. Es que 106 facciones son muchas facciones, qué singular, eh. Que va rapidito, pero estas son las grandes, rollo... Les cuesta. Vale. Vale, de momento no ha salido nada más. Ok, vale, pues nada, asediamos. Hemos llegado uh, a la ciudad y tus guerreros se vale. preparan para la batalla, poderoso señor. Pese a todo, estudio tus opciones. Es. Asediar al enemigo hasta matarlo de hambre, podría ser lo más inteligente. El equipamiento de asedio no está disponible para los reinos ogros. LUL. Vale. Mantenimiento del ejército menos trece. 5 es como el bono máximo vale y seguimos sin saber exactamente el bono de la unidad o sea la masa de la unidad para qué es bueno pues se nos va a quedar un buen turno vamos a ponerlo aquí en rodear vale vamos a pasar el turno y con esto cerraremos el capítulo de hoy, el primer arranque Así tenemos ya una batalla de asedio para el segundo turno O sea, para el segundo turno, para el segundo capítulo Que no me parece una mala manera de comenzar la campaña Hemos tenido una batallita, hemos visto un poquito cómo vamos Vale, tenemos la piña del, del campamento, esto me gusta Tu pueblo uh -huh, es famoso por sus festejos junto al fuego Establecen campamento, campamento que sirva de base para las operaciones en tierras lejanas de estos campamentos ¿Vale? se obtienen reabastecimientos de carne, nuevas tropas y el control del terreno local. Vale. Los ogros son famosos por sus costumbres nómadas y por lo mucho que se deleitan con las hogueras. Al construir un campamento, las facciones de los ogros pueden apoyar y beneficiar a los ejércitos locales, incluso aquellos que se han entrado mucho en territorio enemigo. Una vez disponible, cualquier ejército ogro puede desplegar un campamento usando el botón del panel del ejército. La construcción de los campamentos cuesta dinero. Se pueden desplegar en territorio controlado, aliado o enemigo. Vale. recluta 20 unidades nuevas. Wow. O sea, este es el del campamento. Esto demasiado cerca de otro ejército. Bueno, claro, estamos asediando, qué puñetas. Vale, ok, pues aquí ya hemos montado nuestra cueva para las grandes fauces. Aquí podemos meter el pilar de armas. Ogros toro con puños de hierro. O oh, uh, vale. Puertas de peaje de viento de oro. Uh, uh, uh, vale, pozo minero de oro. Aquí tenemos unas unidades. Guardia de dientes de martirio. Vale, con esto tenemos cazadores. Y... Uh, colmillos de sable. Vale, está bien. Este es el edificio que hemos visto antes. Vale, tienda... Uy, ¿esto qué es? De defensa. Tienda de guardia. Suministros defensivos... Trincheras de fango... vale, esto está bastante bien. Vale, o sea, todo to esto es un nuevo eh, bloque de edificios para construir seguramente en todas las facciones. Carne generada, 10 a los ejércitos locales. Santuario de fuego. Tesoros de oro. Gran losa de piedra. Crecimiento y reemplazo de bajas. Vale, pues yo creo que vamos a meter el pozo minero... 300, 600... Es que ponernos a construir cosas para generar ejército no me parece para nada mala idea, ¿eh? Vale, vamos a meter esto, el pilar de armas, para desbloquear nuevos ejércitos. Y luego, ¿dónde estaba el de la carne? Este creo que está bien. Cuanta más carne hay en la despensa, más conjuntos... ah bueno, ingresos de todos los edificios de la región... Vale, no, por el momento como más o menos tenemos carne... Mm. Son, son buenas dudas, ¿eh? Vale. Ok, me va, a quedar, me va a quedar con el pozo minero. Sí, me va a quedar con el pozo minero. Y vamos a ir generando ingresos por ahí. Y luego, vale, diplomacia, vamos a meter y piedras de afilar, unidades de euros toro. Bonificación de carga, para las unidades de caballería, rango de caballería, crecimiento. Vale, yo creo que nos vamos a quedar con este porque al fin y al cabo con esto nos dan... Eh, relaciones diplomáticas, mejoramos las bajas, control, ingresos... Vale, vamos a tirar por aquí. Vamos a meter las cidades de final. Vale, perfecto. Y con esto, a ver, ¿podemos entrar a Viñón ya? Se acerca la hora de la vale. batalla. Distribuye bien las provisiones antes de que empiece el combate Ya que tu brutal especie es famosa por luchar mejor vale. con el estómago lleno Uh, hemos perdido un montón por estar fuera de la de esta Vale 8 y 10 Vale, pues vamos a meter esto Vale, lo vamos a dejar aquí. O sea, este va a ser el setup con el que vamos a entrar a, a pelear. Y fuera de eso, pues, veremos qué tal luchamos ogros contra ogros. Visto lo visto y hecho lo hecho. Espero que os haya gustado el arranque de la campaña de los Reinos Ogros y nada.